Bueno, hoy los diputados y los senadores de Unidos Podemos de Navarra hemos presentado una petición de comparecencia de Raimundo Lafuente, presidente de la Confederación Hidrográfica del Euro para la Comisión de Medio Ambiente. En Navarra tenemos varias problemáticas que son gestionadas por la Confederación, la Che, y creemos que es importante tener la ocasión de, de hablar con él de primera mano. Si hay algo que es común con todos los usuarios, asociaciones y administraciones que nos dicen en todas las iniciativas que hemos trabajado es la opacidad con que trabaja la CHE y la dificultad de tener información eh, a través suya. En Navarra concretamente nos preocupa que las inundaciones que hubo en el 2015, cómo está el estado de la reparación sobre las mismas y las ayudas que han recibido los diferentes afectados y sobre todo cuál es el plan para evitar que esto vuelva a ocurrir cuando ahora llega la época de, de lluvias y de crecida del Ebro. También nos consta que hay diferentes infraestructuras que nos están arreglando como motas o como tableros que están puestos en el canal imperial que hace que suba la cota de agua en invierno y que sea un riesgo para estas inundaciones. Por último, con el recrecimiento de yesa como todas sabemos, eh, sufre grandes desvíos presupuestarios año a año, pero no solo esto, sino lo importante que nos preocupa es la seguridad de las personas, de la población de Sangüesa y de toda la ciudadanía que vive aguas abajo en, en el río. Por último, también nos gustaría destacar el último plan hidrográfico de la Cuenca del Ebro, que fue aprobado por un gobierno en funciones, eh, con muy poquita participación de la sociedad civil, y que al final deja un recurso, un patrimonio que es de todas, en manos de unos pocos de eléctricas constructoras y al final aguatenientes.